Buenos días, niños, ¿cómo están? Sí. Ahora no viene de lobo, ya no puedo asustarme. Ahí va no vas a pasar, ya no puedo momento Bien, pues, ¿quieres escuchar una bonita historia? Pero ponga mucha atención y con mucho cuidado y silencio, ¿sí? Muy bien, pues, una vez iba a Event, una de las niñas que canta aquí venía saliendo de misa y venía saliendo de misa. Que no algo caminando caminando. no Años. Ahora sí, el padre Mario me ha un problema problemas con lo que nos dijo en la pregunta de hoy. Que Jesús nos dejó como mandamiento nuevo que nos amáramos los unos a los otros como él nos ama. Eso sí lo entiendo y creo que está más que claro para mí. Lo que no me quedó tan claro fue la parte de que con ese amor todos los que nos querían que yo se discípulo de Jesús. Entonces, si se fijan, pues lleva por el zoológico y se detuvo a ver Entonces se encontraba algo desesperada y desilusionada porque no sabía cómo demostrarle a la gente que ella era una discípula de Jesús. Ella quería que al igual que los animales del zoológico, ella se identificara a simple vista. Pues qué animal ve? Entonces, asimismo, ella quería que las personas también la vieran como discípula de Jesús. Tiempo para acompañar a que ha sido rechazado, darle amor a quienes te han abandonado, a quienes te han amado. Yo creo que haciendo esto, las personas se identificarán como discípula de Jesús. Entonces, Heber ya sabía lo que es amar, pero descubrió cómo tener un corazón mite para cantar con un amor permanente e incondicional, así como el de Jesús. Niños, Cristo nos habla del consejo, no habla del consejo, sino del mandato, de su principal mandato que es amar amarnos los unos a los otros como Él nos ama Nos basta con amar al que está cerca de nosotros En nuestra familia, a nuestros amigos A los que comparten nuestras ideas y modo de pensar No basta amar a aquel que me cae bien Sino pues a todas las personas con las que nos rodeamos Hay que ir más allá, hay que ser ese ejemplo de Dios ¿Qué les parece hacer el propósito de cada día de esta semana? Sí, muy bien, ya un niño dijo que sí. Uno lo dijo, pues yo creo que todos podemos hacerlo, ¿no? Bueno, esa va a ser la tarea de semana, niños, ¿eh? Que tener un detalle.